vamos a hacer una breve descripción de la sierra cinta de la marca Makita y vamos a explicar un poquito algunas de las regulaciones y de las cosas que se pueden este, ajustar en la máquina para poder trabajar sin problema esta palanca nos permite regular la tensión en función al espesor que tiene la sierra cinta en cada uno de los casos tirando hacia la izquierda le damos la tensión correspondiente esta manija nos permite alinear la rueda para que la cinta vaya derecha, es muy intuitivo viendo el plano para qué lado tenemos que girar en cada caso. También tiene un interruptor que nos permite encender la lámpara para ver el lugar de trabajo. La guía lateral y la regla que tenemos en la mesa nos permiten ajustar rápidamente el espesor de la madera que vamos a cortar, ahorrándonos así un montón de tiempo cuenta con trabas para que no se abran las puertas solas y también trabaja con un sistema de bloqueo de encendido cuando está la puerta abierta es imposible que el motor se ponga en marcha por más que uno le dé al accionamiento manual esto nos permite proteger las manos cuando estamos operando la sierra cuando tenemos que cambiarla, cuando tenemos que ajustarla cuando tenemos que limpiarla o verificar que todo esté funcionando bien este bloqueo lo cuenta tanto en la puerta de arriba como en la de abajo. Tenemos la posibilidad de cambiar dos velocidades de giro de la cinta, simplemente con cambiar la correa de transmisión de un lugar a otro. Viene indicado en la puerta a qué velocidad va a girar. Para hacer la regulación de la garganta de corte, tenemos estas dos manijas concéntricas. La de afuera nos permite bloquear o desbloquear el ajuste, y con la otra podemos subir y bajar el sistema hasta llegar a la altura deseada una vez hecho esto se ajusta y listo como todos los sistemas de marcha y paro tiene un pulsador verde, uno rojo y también cuenta con un golpe de puño para poder parar la máquina rápidamente en el caso de un accidente desde la parte delantera podemos ver la regulación de la inclinación de la mesa de trabajo para poder hacer cortes en ángulos en la parte de atrás vemos que tenemos un bloqueo y también otra manija que nos ayuda a encontrar con más precisión el ángulo que queremos buscar esta máquina cuenta con un cepillo que va limpiando todo lo que puede llegar a caer en la rueda para que no se trabe con la cinta el sistema de guías está montada sobre tres rulemanes dos de costado y uno de atrás de esta forma nos da mucha mayor precisión en la parte superior también tenemos el mismo sistema en donde tenemos dos rodamientos de costado y uno de atrás. Cuenta con un motor monofásico de 900W de potencia. Tiene la posibilidad de agregar un caño para hacer más fácil la extracción de polvo con una aspiradora. Tiene su batea donde se recolecta el polvo y se puede sacar muy fácilmente desde abajo. Esto nos ayuda para que el polvillo no quede trabado en el mecanismo de la rueda. Gracias a su ranurado, el polvillo se va hacia abajo. También nos ayuda a la hora de limpiarlo con un pincel o cepillo. La máquina viene provista con una guía de cortes en ángulos y un empujador, entre otros accesorios. Espero que les haya gustado el tutorial. Suscríbete y activa la campanita para que te avisen los nuevos videos que subimos. Nos vemos en el próximo.